de la mano de Oscar, del compañero Oman y Luca con la mano ni más ni menos Luca Basure y con los chicos Juan Pablo el compañero Pedro y el compañero Tuta bueno, saldremos a realizar una pesca de pejerrey como siempre y bueno muchachos, las imágenes después lo van a decir todo calentando motores entrada del pesquero, recreo la orfilia salimos Bueno, puede ser que se nos haya dado la vuelta, a la, la, a la tabla para nosotros compañero. Uno por allá y el otro por acá. Seguimos. Ahí estamos, eh. Hoy, nubladón. Mega lodón, eh. Uh, tremendo pescado. Ya que termolú, luz, doblete encima.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 casi terminando la jornada de pesca, hoy día 4, espectacular, ¿eh? las imágenes lo van a decir todo amigos, muy bueno, un super pescadito para el compañero, palito y a la bolsa.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 con Tutti, Santi, a ver, ¿eh? Con tu sal, Día 5. <risa> Tierra de megalodones, compañero, <risa> ¿eh? Tierra de megalodones para la compañero? La con el compañero. el cristian, el mejor pecero. Ah, ¿no? <risa> Un lado de lo que empuja, <risa> compañero, ¿eh? Y otro <risa> por el otro. El guía, ¿te no. falló, Ari. No, no. Recomendable, es que Muchas gracias, amigo, no, mirá. No, Hoy día 5, acá de la mano el compañero. Santiago, muy linda pesca. El Ari y Julián. Salimos a realizar una pesca de pejerrey donde, bueno, hoy el grande, no quiso abrir mucho la boquita. Pero cuando se nos dio a última hora, terminamos metiendo este pescón, chicos. Espectacular, ¿Eh? La pasaron lindo. Bueno, eso es lo importante. Muchas gracias, compañero. ¿eh? Por mucha pesca más juntos. Hasta ¿eh? la próxima. Gracias.